Pues saludo nuevamente desde Crescante y tenemos una pequeña cápsula de algunas preguntas que te pueden ayudar a reflexionar y abrirte el panorama. ¿Hay algo que en este momento te preocupa? Eso te hace anclar al momento presente y darte cuenta de las preocupaciones que tienes en este momento. ¿Qué puedes hacer para cambiar la situación? Si algo te está incomodando en este momento, desde mi protagonismo, ¿qué puedo hacer para cambiar la situación? ¿Tienes otra manera de solucionarlo? Darnos cuenta de otras alternativas de solución. ¿Cómo te sentirías si te quitas ese peso de encima? Permite que reflejes una emoción acerca de librarte de esta situación que te está preocupando. ¿Cuál es el impacto de esa situación en tu día a día para percibir el para qué lo sigues postergando o para qué sigues viviendo con este tipo de situaciones? Si te gustaron las preguntas y si quieres añadir más, simplemente suscríbete al canal y agrega en los comentarios. Nos vemos en la próxima.